Primero que nada agradecerles a todas, a todos, mujeres y hombres que están en este encuentro de, de hacer fluido nuestro chi. First of all, I want to thank you, women men who have joined tonight to make this uh, meeting uh, fluid of chi, to make it flow in chi. Y muchas gracias. A, a mis compañeras Teresa, Inga y Shinlan. Eh. An Yue es quien le habla. Eh, An eh, puede ser traducido como paz, como calma, como contento. Y Yue quiere decir luna. Y quiero agradecer a mis chisistas Inga, María Marie, uh, Teresa. Uh, and I am An An Yue. And An can be translated as peace, also cheerfulness. And uh, Yue means moon in Chinese language. Y me ayuda mucho este nombre chino a eh, estar en esa frecuencia. And this Chinese name helps me very much to keep myself in that frequency. Siempre solemos eh, reaccionar cuando tenemos algún problema, tanto sea eh, circunstancial en las relaciones, un problema emocional, un problema energético o un problema físico, poniéndonos serios. We are used to react in a serious way when we, are, when we encounter a problem, and we, we encounter a problem that may be an emotional problem or a problem in our relations or our relationships or in a, a more physical problem or a more social problem, we usually tend to become serious. Pero sabemos desde la alta antigüedad, desde el milenario chikun, que una de las técnicas de chicuno métodos de chikun más eficaces más antiguos y más sencillos so es la sonrisa, la risa. And uh, we know from the very old ancient tradition uh, from that the most uh, the most ancient and antique way of uh, of working with the chi of doing chikun is the smile to smile, to laugh. Y justamente eh, esa sonrisa, esa risa, tiene una cualidad sanadora muy, muy profunda. And precisely that smile has a very deep healing uh, characteristic, uh, possibility. Cuando nos dicen eh, que tenemos una enfermedad seria, parece que nos pusieran en la cruzijada de, de que ese, de a partir de ese momento todo se va a transformar en seriedad, en pesadumbre y en sufrimiento. When we are told that we have an illness, a certain kind of illness, a serious illness, from that very moment we feel ourselves as we in a crossroads where everything that is going to come is uh, suffering is uh, pain. Cuando los sistemas de dominación quieren eh, controlar a la población, la, la, el control se induce a partir de ponernos situaciones que causan miedo y generan seriedad, los graves problemas que se crean artificialmente para controlar a los espíritus humanos. There is um, um, well, there is a, a sort of a tendency in the present world, uh, which is a dominating uh, system that, uh, through the manipulation and through the use of fear, uh, uh, we are. Mm, We are sad things or we are told things or we are manipulated in a way so that we live in fear and everything seems to become serious. Everything is serious so we keep ourselves in that serious and fearful state. Y de esa manera eh, lo que se consigue es que el cuerpo, todas las estructuras del cuerpo de energéticas y físicas tiendan a colapsar a cerrarse, a inmovilizarse y a no tener capacidad de desarrollar una respuesta creativa y liberadora. And because of that, that closes uh, closes up our system, our energetic system, and that nos uh, um, us, prevents us from giving a creative answer to what is happening to us. esa sonrisa esa risa incluso muchas veces es vista como, como un motivo de rebeldía como, como una respuesta intolerable dentro de lo que son las autoridades y los sistemas de dominación and what happens is that smiling and laughing can be seen is very often seen as a, a way uh, uh, a not Right way to react in front of the system, the dominating system, the the system, the repression system. Entonces eh, hoy eh, les vamos a invitar a una experiencia eh, que va en el sentido de abrir espacios. Today we are inviting you to live experience which is about Opening spaces. y abrir espacios. Eh, una varita mágica para abrir espacios es la sonrisa. Practicar la sonrisa. Practicar la risa. Practicar ah. la carcajada. Mm -hmm. And to open the spaces. Uh, in order to open the spaces, we have a magical stick, which is the smile, which is laughing. Y esa risa, ese jajajaja, es eh, una señal que el cuerpo inmediatamente identifica y que todo el sistema endocrino identifica y esa, esa sonrisa, ese gesto en la cara, en los ojos, en la comisura de la boca, genera la secreción de las hormonas del bienestar. And that laughing, that ha ha ha, um, what creates is um, is like a, a signal that makes in our body um, makes it possible in our body that all the hormones that take us to the well-being, to the welfare, uh, they they come so that we uh, all our endocrine system starts working well and all our inner systems start working accordingly. Así que hoy pues vamos a comenzar por ahí. Vamos a so, comenzar primero a darnos cuenta cómo estamos ahora. So today we are going to we propose you to start that way. So first of all we are going to start seeing how we are at this present moment. Vamos a observar en esta situación cómo está nuestro cuerpo. Now we're going to start seeing uh, how our body is. Mm -hmm. Y vamos a introducir la variable de la sonrisa y de la risa de And... la siguiente manera: <laughs> la sonrisa abriendo abriendo elevando los párpados, los ojos sonríen, la boca sube mm -hmm. y la risa como hay personas que somos a veces un poco tímidas, bueno, no es mi caso, nos cuesta reírnos con son, sonoramente, entonces lo que vamos a practicar es solamente el gesto silencioso de la risa y la carcajada. Ok, and our proposal is that we are going to start smiling, We're going to make our eyes a smile, our eyelids a smile, our, our lips a smile. And with this uh, gesture, um, uh, we're going to start working very uh, slowly with this. I am, uh, because I know that there are people that find it difficult to, that are not so open, which is not my case but uh, we're going to start like that and, and i know that there are it is also difficult for some people to to laugh openly making sounds doing ha ha ha so my proposal is that now we're going to laugh silently but we're going to move our mouth as if we were doing a real ha ha ha with sound but silently entonces primero comenzamos con la sonrisa. ¿Mm? So la stop. entrenamos, ¿Mm? la entrenamos. So we're going to train ourselves just with a smile. Let's train. Y enseguida empezamos con el gesto. And we suddenly start with, we continue, With uh, the, the gesture, with the movement on the face. In the silence, no vale reírse en voz alta. Eh? Hey, be careful. We cannot laugh uh, with a sound in the silence. Silence is silence. No se me puede escapar ni una risa. No laughter can escape from me. Todo el cuerpo empieza a expresar. All the body starts expressing. Lo sueltas, deja que el cuerpo haga. Let your body flow, let your body be free, let your body do. Y ahora comenzamos directamente a seguir con la voz el movimiento del cuerpo. And now we're going to start following the we're going to start uh, following with the voice the movement of the body. <laughs> <laughs> ¿Tienes dificultades? Empieza. Y si te difícil, empezar y podemos abrir los micros. You, like, you can open your okay. Te ríes de nada. <laughs> <risa> y ahora cocito poco. Ay, ay, ay, ay. <risa> Quedo yo solamente. <laughs> Teresa tendrás que abrir. Now Ahora observa. Right? Now let's observe. Ahora observa tu cuerpo. Now observe your body. Observa desde la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el pecho, el abdomen. Observe your head, your neck, your <laughs> shoulders, your arms, your back, the whole body. Observa todo el cuerpo, los miembros inferiores, los pies, los dedos de los pies. Observe your legs as well, your knees, your ankles, your feet, your toes. Y siente como todo reverbera, toda la risa aún está en todo lo profundo de las células. And feel how it is still vibrating. Feel how all the laughter is still Vibrating inside your sense. Observa como los fluidos que se llaman humores in the medicina, los humores, los fluidos del cuerpo, están circulando completamente mejor que antes. And observe how the fluids of the body, which in medicine language, in medicine slang, they are called humors they are flowing freely inside your body. Y observa como todas las extremidades y las articulaciones parecen estar transparentes, más flexibles y todo el chi más ligero. And observe how your um, your arms and legs I mean are Uh, less, I mean, they, are, they, are almost empty. they are more flexible. Y entonces quiero que te des cuenta de que realmente la risa, la sonrisa y la emoción que surge de ella internamente, una emoción, una emoción de alegría, transforman cualquier estado energético y cualquier estado mental. And I would like you to realize that smiling and laughing can really change uh, uh, you and can make you have the feeling of uh, happiness, a feeling of cheerfulness, and that can change any kind of chi to make you be in a fine, mental, flowing state. Y puedes darte cuenta de lo que emites, emites esa frecuencia, y con esa frecuencia de una alegría interna, suave, amorosa y muy ligera, empiezas a enviar buena información a todo el grupo, And you can realize that in that frequency, in that uh, flowing frequency, soft state, uh, calm state, cheerful state as well, you are uh, start uh, sending to the whole group the same state. Y envías esa información a la tierra, al cielo, a toda la naturaleza. And you're sending this state not only to the whole group, but also to earth, to the earth, to heaven, to the whole nature. Y te con todo el universo. And you merge yourself with the whole universe y te fundes con todo el campo de conciencia de personas maravillosas que aman que ríen que sonríen and you merge yourself with a very big chi field of fantastic wonderful people that smile that laugh that love y sientes como tu estado de conciencia entra a vibrar in esa frecuencia tan pura tan bella tan hermosa y tan saludable and you start feeling how your the, the state of the consciousness starts vibrating in that in such a beautiful uh, and healthy and beautiful state. Información, información pura, and you can feel that when you are vibrating in this way and you are sending this Chi out, this comes back to you But multiplied, multiplied by millions. Y sientes como tu corazón se abre, se abre, sonríe, sonríe, emite esa frecuencia de amor completamente eh, un amor libre, ligero, abierto, sin ningún objetivo. And you can feel how your heart opens and opens and opens and becomes free and you can start feeling love in your heart, a very open love, a very free love. You just start loving for the sake of love, without Parece. any reason. <laughs> Eso, es tu esencia. De pronto te das cuenta que tu esencia es ese amor. And then suddenly you realize that your essence is that love. Como si fueras una niña o un niño as if you were a child. Vienes a tu interior disfrutando de este juego. You come inside yourself enjoying this game. Y puedes ir a través de la cabeza que ahora es enorme. And you can go through your head, which is enormous now. Y a la vez eres ese campo de conciencia y eres todo el chi universal que viene jugando contigo. And at the same time you are that consciousness field and you are that universe that is playing with you right now y pasando a través del cuello de los hombros brazos dedos you're going through the neck the shoulders the arms hands fingers y a la vez sabes que tus brazos tus dedos son los brazos y los dedos y los hombros de todos and at the same time you know that your arms Your hands, your fingers, at the same time the arms, legs, and fingers of the others, of the whole group. And you feel that the force, the force of cheerful, uh, of cheerfulness, the force of love. It's yours and everybody else's at the same time. And you go throughout the chest, the breast, you go through out the whole body, you go throughout all the glands. Disfrutas de pasar a través de la piel, de las membranas, de los músculos, de los tendones, de los huesos. And you enjoy going through your skin, your membranes, your muscles, your tendons, your bones. Como una niña, como un niño lleno de vitalidad. Te sumerges okay. en la experiencia por completo. Like a child, full of vitality, you dive yourself deeply into the experience. Ya no hay nada que sea serio. There is nothing left that is serious. Solo hay experiencia y amor. There is just experience and love. <laughs> <laughs> ¿De dónde viene esa risa? ¿What does that laughter come from? El universo ríe contigo. The universe is laughing with you. Y tú vas a través del abdomen y todos los órganos internos y el universo va contigo. And you go through the abdomen, you go through all your inner organs, and the whole universe. Is going with you. Y vas a través de todos los sistemas. It presentas ites ambuyes en el sistema nervioso en el sistema endocrino y en el sistema inmune. And it goes through all the systems, and you plunge into <laughs> and you plunge into the into what systems I <laughs> el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmune y tú creías que eran algo serio. Y se ríen contigo. The immune system into the endocrine system, into your nervous system and you thought before that they were serious and now they are laughing with you. Y parece que te aman más de lo que sabes tú amar. And you have the impression that they love you much more than you are able to love. And it looks as if every tiny cell is teaching you how to love. Y tú amas como nunca has amado. And you start loving as. You have never loved before. amas con un grado de felicidad completamente nuevo and you love with a very, a completely brand new degree of love. Parece que te puedes soltar en el amor infinito y a la vez viajar a través de cada célula en amor infinito it is as if you can release yourself into the infinite self into the infinite love In el hígado en el páncreas en el bazo todas las células reflejan tu rostro de amor inside your liver inside the pancreas inside the spleen all your cells all your cells, <laughs> reflect your face of love y tu conciencia pura es el espejo de todas and your pure consciousness is the mirror of all of them y puedes darte cuenta de que tu conciencia corazón puro de bebé refleja todo maravillosamente saludable you can realize how your pure consciousness Your pure, baby heart reflects everything in a very healthy way. And you release, you, you get rid of all the diagnostics, of all the labels, of all the Oh. Sueltas todo eso de pronto ya no existe, solo hay el momento presente y sigues. And you release everything, and it is as if nothing else exists, just the presence. Y te zambulles en tu estómago y le amas. And you dive and plunge into your estómago. And you love your stomach. Intestinos bellos, hermosos, infinitamente grandes. Into your beautiful intestines, very beautiful, very pretty, infinitely big, great. En tus riñones, en tus vías urinarias, en Into la vejiga, en los órganos sexuales into your kidneys, into your reproductive system, into your urine system, into your bladder. ¿Con qué detalles te zambulles en el ADN? And you plunge very delicately into your ADN. Y todo el Chi puro universal con su información de vida, vida, vida, florece and all the universal chi with all of its information of life, all of information of life, life blossoms y de pronto te encuentras con la vida en cada instante and then Suddenly, you face life in every instant. You recorres toda tu columna vertebral, and you go through all your spinal cord, all your backbone. Y toda la vida florece en la columna vertebral y en la espalda, and all the life. Blooms and blossoms in your spinal cord. All the life blossoms in your spinal cord. En las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos. And you go through your thighs, your hips, your legs, your knees, your calves. Your ankles, your feet, your toes. Y todo aún está riendo y sonriendo. And everything is still a smiling, is still laughing. Las flores son la risa de la tierra. Flowers are the smiles of the earth. Y está toda florecida, todo florecido. And now you are all in blossom, all flowering. The cabeza se funde con el cielo. Los pies se funden con la tierra. Cielo, tierra y ser humano, universo, somos uno. The head merges with the sky. The feet merge with the earth. Heaven, earth, and human being and human being are merged, become the whole universe. Puedes ver que en tu corazón estamos todos. Can you see that all of us are <laughs> in your heart? Y puedes ver la belleza de iluminar a todos en tu corazón. And can you see the beauty of illuminating each one in your heart? Y puedes sentir que en el corazón de todos estás tú también. And can you see that you are also in everyone's heart? ¿Y puedes echarte una risa? And that you can laugh. <laughs> <laughs> <laughs> ¿Puedes sumergirte en este océano de risa, amor, amor, risa? and that you can dive in this big ocean of love and laughter, laughter and love. Ahora suavemente vamos a entrar profundo, más profundo aún, más profundo nos vamos a ir al fondo, a lo profundo del tantien bajo, a lo profundo del abdomen, al palacio de la puerta, a la, al palacio interior de la puerta de la vida. MIGMEN. And now we're going to dive deeper and deeper, even deeper and deeper and deeper. And, deeper. and we're going to go down into the lower tantien. We're going to go deep inside the palace, the, the palace of the door of life, into Ming Men Palace. Ah, muy hermoso. What a beautiful place. Ahora todo iluminado por la risa, la sonrisa. Now everything is lit, is illuminated by the smiling and the laughter. Y tu en estado se and, your consciousness. and your consciousness and your state of self-observing consciousness observes itself. Y observa lo que sucede in el palacio and observes what is happening inside the palace y todo el se en el palacio interior de mingmen. and every all the universe is centered inside the mingmen palace y todo el chi. Se ha hecho tan fino, tan puro, como el chi original, universal. Y vamos a explorar desde la respiración en el Palacio Mijmen, desde ese centro el movimiento de todo el cuerpo el cuerpo de sonrisa and we are going to explore inside the miming palace all the movement of the laughing body y vamos a ponernos de pie despacio pero sonriente and very slowly And smiling, we are going to stop, stand up slowly and smiling. Y vamos a dejar que el cuerpo se mueva, and we are going to let the body move. <laughs> <laughs> La música es ja ja ja ja ja <risa> <risa> <risa> Muy bien. Eso se bien, se siente bien, very good, you can see how you feel, y ahora probablemente desde algún rincón del marco de viejas creencias aparezca el juez y diga pero de qué te ríes Y <risa> probably from a una a, a dark corner in your reference all reference framework el judge appears and says what are you laughing at y entonces es el momento de mantenerte en estado de conciencia pura e ir a través de esa noche oscura del alma. And now it is momento moment to keep yourself in this awake consciousness state and go through this dark night of the soul. Y así empiezas a darte cuenta de que es posible vivir en estado de gracia porque tiene gracia la vida and now perhaps in this way you're going to realize that it is possible to live in a state of grace because vamos, it is really sí. funny life is really funny y vamos a empezar a hacer un poquito de meditación corriendo and now we're going to start doing running meditation a través de la risa, la sonrisa y el movimiento, expandir la sonrisa en todo el cuerpo como una unidad. Through expanding the smiling and the laughing inside the whole body, expanding it inside the whole body and the whole body, the laughing and the smiling as a unity. Estamos cambiando el estado de Chi del cuerpo. We are changing the state of Chi of the whole body. Y ahora vamos a relajar los brazos. And now we are going to relax the arms. Y vamos a abrirlos hacia el lateral 45 grados. And we're going to open them uh, on both sides of the body at 45 degrees y vamos a elevar los dedos medios, todo lo que podamos. And as much as possible, we are going to lift, we are going to raise the middle fingers up as much as possible. Y naturalmente, los hombros se van a empezar a mover. And naturally, the shoulders are going to start moving. Y empezamos, naturalmente, mientras... Hacemos la carrera de la sonrisa a hacer chen chi. Y naturally we are going to start moving and we're going to start doing chen chi along with the smiling rays. The smiling Extender, rays. extender el chi. We extending the chi, spreading. Las manos. Las manos están a la altura de el ombligo. The hands are at two cheese level. Tu estado es muy profundo. Your state is very deep. Observas los dedos separados. Fluye el chi abundante. Observe your fingers are separate. The Chi is flowing up uh, um, a lot, very, very much. And the Chi is concentrated in the middle of the chest and it is expanding throughout the arms. Y and we are going slowly y sin bajar los brazos, observamos. And keeping the arms straight without lowering, lowering them down, we observe. Observa cómo fluye el chi. And observe how the chi is flowing. Y relajas despacio los brazos. And slowly you relax, the Observas. arms... Observas cómo está tu centro del pecho. And you observe, you observe the center of your chest. El chi está nutriendo en abundancia las mamas, los bosques mamarios, el corazón, los pulmones. And the chi, you can see that the chi is nurturing, is feeding very Abundantly. <laughs> y para celebrarlo, birth. para celebrarlo te ríes. Y now, te ríes. in order to celebrate it, you laugh. Porque la abundancia de chi y el libre fluir de chi es lo que se conoce en chinen chikun como felicidad. Because the abundance of chi and the free flowing of Chi is known in Tichikun as happiness. Y no viene de afuera viene de adentro. and it doesn't come from outside. it comes from inside. Y puedes sentir que tus mamas están felices and you can feel that your breasts are happy. Tus mamas de chi aún están, aunque haya alguna que te han quitado a nivel físico. Your mamas, your chi mama, your chi breasts are still there, even though they may have been operated and taken out. Tu corazón, aunque haya sido intervenido, está lleno de vitalidad. Tu corazón de chi está completamente sano. And your chi even though it might have been operated your chi heart is full of vitality it's full of cheese healthy of chi y todo lo que se ha movido en el pecho también ha repercutido y transformado el tantien bajo el tantien alto And everything that has happened inside the middle tantien in your in your chest is also has also an influence in your lower tantian and your upper tantian. Y giras los hombros hacia delante y hacia arriba e inhalas y and atrás, de abajo in. y exhalas. And you, turn, you breathe in at the same time that you turn your shoulders up and when you turn them down you exhale. Y te colocas en el centro del Palacio de la Vida, que está lleno, lleno de flores, y continúa floreciendo en el vacío hermoso del universo. And you place yourself inside the palace of life, which is full of flowers, which is a universe full of flowers disfrutas y celebras la vida And you enjoy life. You celebrate life. y vamos otra vez a correr un poquito And now going to run a little more. <laughs> y vamos otra vez a abrir los brazos para hacer un poquito de chenchi natural y espontáneo And now, again, we are going to open our arms to do chenchi, not just well, spontaneous chenchi. Con, con el cuerpo de risa, con el cuerpo with a de sonrisa. Body, with the smiling body. Sueltas todos los problemas. You get rid of the whole problems. Sueltas todas las preocupaciones. You release all the worries y te sumerges en ese bosque frondoso lleno de flores de vida and you plunge yourself in that beautiful forest full of flowers full of life y pruebas a correr con los ojos cerrados and you try to run with your eyes closed y luego si pierdes el equilibrio los abres and then If you see that you lose your equilibrium, your balance, do you open your eyes? And poco detienes. And Now very slowly you stop. Y and No nada. You do nothing and you observe. Observa como corriendo desde la conciencia pura, en tu interior, el corazón se agita mucho menos y la respiración está bastante serena. And you observe that running with your consciousness inside you, your heart is not excited as much and your breathing is more serene. Y Ahora despacio observa cómo fluye el chi. Uh cómo -huh. la vida quiere vivir. Cómo la vida no tiene miedo. And now slowly you observe how your body is full of chi. You observe how your life life wants to live. Life is not afraid of anything. El chi es libre. Chi is free. La vida es libre. Life is free. Tu ser verdadero es libre. Your true self is free. Y ahora separa un poquitito los pies now, al ancho de los hombros We vamos separate, a, we, a separate, we separate our feet a little as, uh, At the width of the shoulders, and we are going to start vibrating. In esta vibración, es importante que la zona lumbar vaya atrás y el perineo esté cerrado. In this vibrating, it is very important that the lumbar area goes backwards and the perineum is closed. Paiju, la coronilla está elevada, suspendida, muy alto. My hui is raised up very high. <laughs> El mentón ligeramente hacia la garganta. Uh, The chin tucked in slightly. El pecho descansa, se relaja y se hunde un poquito. The chest is relaxed and it's a big backward. Los hombros y brazos caen. Shoulders and arms are hanging down. El abdomen está relajado. Sin embargo, el ombligo busca a Mingmen. The abdomen is relaxed and Tucci is looking for Mingmen. Tuchi el ombligo y luego pues, yes. el ombligo yes y um, Huiyin, el centro tendinoso del perine conectado con lo más alto con pai hui Hui <coughs> the tendinous part of the perineum is connected with the highest part y las rodillas suben y bajan y los dedos de los pies y los pies, el centro de los pies, muy profundos conectados con la tierra. The knees go up and down, up and down, up and down, and on the soles of the feet are open and deeply connected into the earth. DIN QUIER <tries> Sueltas todo lo que está de más en tu vida, lo que nunca fuiste tú, lo sueltas. You release everything that is too many in your life. Everything that was not you is released right now. Sueltas todo lo que consideras errores, todo lo que consideras culpas, lo sueltas por completo. Get rid of everything that you consider errors. Get rid of everything that you consider guilt. Get rid of everything. Release yourself. Aceptas toda tu experiencia de vida como una experiencia que ya pasó. You accept the whole experience of life as an experience that has already happened. It's in the past. Yeah. Eso. Y ahora estás en el momento presente y todo el universo eres tú. And now you are in the present moment and the, and you are the whole universe. Detienes el movimiento. Slowly you stop the movement. Y observas en lo profundo del palacio Migmen toda la expansión y la vitalidad la comunicación con todo el cielo azul y la tierra. And you observe deeply into the Mingman palace and observe the depths and all the communication with the white sky. Te reconcilias por completo con el universo que siempre te amó. And you reconcile yourself with the whole universe that has always loved you. <laughs> y te das, te cuentas el chiste de que al fin sabes quién eres. <laughs> And now you tell yourself the story, the joke, that you already know who you are. Realmente eres perfecto así como eres. Really, you are really perfect, perfect as you are. Eres bello, hermoso y saludable así como eres. You are beautiful, you are pretty, you are healthy as you are. Ah, eres libre. You are free. Has visto? Esta es tu nueva vida. This is your new life. Despacito. Vamos a sentarnos. Slow. We are going to sit down. To sit down slowly. Y vamos a seguir disfrutando. <laughs> And we are going to continue enjoying ourselves. Y estamos muy profundas, metidas en nuestro interior, habitando are, nuestra casa. And we are very deeply inside ourselves, dwelling our home, our house, living in our home. Dándonos cuenta de este bello cuerpo. Realizing that We have a beautiful body. Realizing our beautiful body. Y despacio vamos a girar Mingmen hacia adelante, hacia la izquierda, atrás, a la derecha, adelante. And slowly, we're going to rotate Mingmen to the left. Backwards to the right to the front left los pies profundos con la tierra la cabeza profunda in el cielo byui suspendido The feet are deeply in the earth the head deeply in the sky nuestra conscience like y suspendido, nuestra conciencia pura en el palacio, bien abajo, en lo profundo del palacio Mingmen. inside the Minkmen palace. Y dentro del palacio Mingmen decimos el sonido... Mm, And inside the Ningman Pass, we say the sound. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Aquietamos, observamos, nos centramos. Slowly we stop, we center ourselves, we observe ourselves. Cuando observamos el centro del Palacio Migmen, nos damos cuenta que es el centro de todo el universo. When we observe the center of the Palace, we observe that it is the center of the universe. Y comenzamos a girar en el sentido opuesto, now, a la derecha, atrás, izquierda y adelante. And now we start rotating Ming Man in the opposite direction. Backwards, left, front, right. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Muy suave, en silencio. En está en todo el espacio tiempo, el universo y nosotros somos uno. Very uh, slowly and silently, en is in the whole time space and the universe and us. R1. Aquí estamos, suavemente. Very slowly we stop the movement. Y ubicamos bien el Tantien bajo, como el centro de nuestra vitalidad, de nuestra salud, de nuestra inmunidad. Y we notice perfectly well that the lower tantien is the center of our vitality, of our health, of our immunity. Y ahora solamente observa y suelta toda expectativa. And now you just observe and get rid of any expectations. Observa cómo el palacio interior de mig respira. Respira Chi and observe how the inside, the inner Mingmen palace breathes in Chi. Y te de la respiración. And you don't, you don't pay much attention to the breathing. Descansas and you rest. Sueltas toda expectativa, todo objetivo, todo tu querer curarte de algo and you get rid of any kind of expectation of any wanting of any wanting of of wanting to get healed of anything suelta toda intención get rid of any intention Todo el universo te rodea y te penetra completamente. All the universe is surrounding you and is going through you, penetrating you. El chi se concentra y se concentra cada vez más y más. And the chi is concentrating, concentrating more and more. Todo se transforma. Everything is transformed. Todo se hace maravillosamente eficaz y saludable. And everything becomes wonderfully efficient and healthy. Todo tu cuerpo de chi es completamente saludable y está completo a la perfección. And all your chi body is perfectly healthy and is also perfectly complete. Y te das permiso para que esta información penetre profundamente hasta los tuétanos del alma. And you give yourself permission, so that this information gets inside the marrow of your soul. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah, totalmente en paz. Ah. Completely in peace. Llenos de amor. Full of love. Eres amor, no hay otra cosa. You are love, there's nothing else but love. El universo es amor, no hay otra sustancia. The universe is love, there is no other substance. Eres universo y el universo desea amarse. You are universe. And the universe wishes to love itself. Permite que el universo se ame a través de ti. Let the universe love itself through you. Y permite amar a través de ti al universo, a todos nosotros. And let through you love the universe and love everyone else, es fácil. it's easy. Todo el campo de conciencia mundial despierta. All the world consciousness awake. En ti, en todos, en nuestras familias, en toda la humanidad, In total planet, in you, in your family, in everybody, in all the human kind, in the whole planet. Oh. Posible. Everything is possible. No hay límites para la conciencia. There are no limits for consciousness. Eres la fuente universal. You are the universal fountain source. La fuente del universo es omnipresente. The universal source is everyone. Despacio, nuestras manos, min llue, conciencia pura, se mueven sin moverlas. Y sostienen una gran bola de chi, sonrientes. And, and slowly, our hands start moving. And slowly, with our pure consciousness, they start holding the chi ball. Disfruta. Enjoy. Se eleva por encima de la cabeza. And it goes above your head. Y tu conciencia a la vez está en el Palacio Migme. Y tu consciousness is en Palace at the same time. Y, a la, y a la vez en las manos. Y en y a la vez en todo en toda tu completud and at the same time in your wholeness y las manos se reflejan and it is reflected in your hands y reflejan la puerta del cielo hasta la puerta de la tierra en los pies and on your hands The door of the heaven and the door of the earth are reflected. And no va from the top of the head to the bottom of the feet. Your consciousness powers all. The Chi of the Void, the energy. La La universal, desde todas llena de alegría, va vertiéndose, vertiéndose. The universal source from all directions is powering itself, is powering itself. Siguiendo a nuestra conciencia autoconsciente, Minyue following the consciousness of your mind your consciousness a través del tantian alto va vas imprimiendo esa cabeza completamente bella joven clara and it goes through your upper tantian and it is printing a beautiful head a young head a clear head todos los órganos de los sentidos resplandecen de amor. And all your sensory organs are bright with love. El presente ahora tu presencia nueva resplandece de amor. Your present now. Your presence And the very present moment is bright in love. Atraves del cuello we go through the neck. A de cada pequeña que aún ríe y sonríe. It goes through every tiny tiny cell that is still smiling and laughing. El chi es abundante y fluye bien y sonríe. The chi is abundant and flows well and it smiles. Todas las funciones se cumplen maravillosamente bien. And all the functions work perfectly well. Toda la cabeza, el cuello, los brazos son hola. All the head, the neck, the shoulders, the arms are hola. Cada articulación articula hermosamente con la vida. And every joint is wonderfully joint with life. Hay una coherencia perfecta en los sistemas endocrino, nervioso e inmune. There is a perfect coherence in your immune system, endocrine system, and nervous system. Todo el bello bosque que es la estructura corporal está lleno de vida y fluye en salud all your beautiful forest which is all your body structure is flowing with life is flowing and flourishing with health todo el tanti en medio con tus hermosos bosques mamarias y tus hermosos Hermosas células, todo está completamente saludable, amado. And, and all your middle tantian, with your mammary forests, with all the beautiful cells, is completely healthy and loved. Se han disuelto todo tipo de toxinas. Any kind of toxins have disappeared, have dissolved. Todo, todo es Everything is pure chi. Everything is brand new chi. Todo está tantien bajo y los internos. On the lower tantien and the inner organs. Todo es jaula. Everything is how love. Fluye el amor abundante. Fluye la vida en paz. Love is flowing abundantly. Life is flowing in peace. Al fin, al fin te has dejado en paz. At last, at last, you have let yourself be in peace. A de toda la columna vertebral, throughout the whole spinal cord, todo es howla Everything is howla Todo el universo que eres dice, jaula. All the universe that is says, jaula. Caderas y miembros inferiores, todo es jaula. Hips, legs, everything is jaula. Somos uno solo. We are just one. Somos jaula. We are jaula. Perfectos, bellos, saludables. Perfect, beautiful, healthy. La vida no es tan seria. Life is not so serious. Atraemos el chi puro. Como el agua fluye en un río. Ríe en un río. And now we bring back all the pure Like the water in a stream. That smiles and laughs. El agua de chi universal. Toda en el tantien bajo, tu chi. The water of universal chi, all of it inside the lower tan, And we put our hands on tu chi, the navel. Y tu conciencia en lo profundo de Mingmen, haciendo crecer las raíces de la vida en lo profundo del tantien. And your consciousness in the depth of Mingmen making the roots of life grow ¿Cómo? inside the lower Tan Tien. Solo observando just observing Sin hacer nada without doing anything ya no se trata de hacer solamente ser there is no need to do anything just be Y ahora, los que estamos de este lado del planeta, podemos ir directo a dormir. Y Y los que están del otro lado, pueden buscar el sol y cubriendo el ombligo, Echarse una siestita al sol. And los que that en el the lado side of the plana, you can connect with sun and taking the sun into your navel, you can have a, a nap. Tanto en, el, en la luz del sol como en la noche oscura, en ambos está el vacío. Mas no vacío. Emptiness, but not emptiness, is both in the daylight and in the night time. nutrimos descansando and resting. We nurture ourselves y nos nutrimos dándonos cuenta and we nurture ourselves realizing it. <laughs> Relajamos las manos we, y relax, que el se mueva. We, we relax the hands and we let our body Claro, amor. Mm. Muchas gracias a todos. Jun, Juan, Ling, Tong.